Yo creo que este va a ser tu mejor blog. ¿Tú dices? Sí. ¿Por apareces tú? Sí. ¿O porque aparece Nacho? No, vlog con B de Bachina. Hey guys. Ya, este blog me ha costado un kilo, un kilo sacarlo porque acá todo me. Se me... oh, está como un poco oscuro esto Aquí se, uno se distrae mucho y hay mucha gente haciendo cosas y, y se, se meten en el cuadro ¿Cierto Rafa? En el huerto. Sí, cierto Cierto Llegué el 15 de marzo, o no, el 15 de abril Llegué el 15 de abril a WOM ah, ¿Viste que es difícil? <risa> eh, más que hablar de WOM, quiero contarle un poco el cómo llegué acá Yo pensé que los youtubers así ¿Estás decepcionada? ¿De qué? ¿De los de youtubers? Sí. Sí. Soy sí, mala onda. No, ya no puedo gritar. Me cansas los youtubers. Es. Y sobre todo como sí, se bien. ven ridículos grabando. ¿Cierto? Nos vemos súper ridículos con la sí, cámara. Sí, y abajo. Soy la Rafa, Rafa, Rafa. ¿Qué? ¿Me veo ridículo con la cámara? Un poco. Claro. Pero más allá de hablar de WOM, quiero no? empezar a hablar de como chucha llegué acá. Me va a la mansa vuelta para contarles esta parte porque todo comenzó cuando llegué a Santiago. Era el 2009 y ganaba no tantas lucas. Y me pasó que cuando hice mis objetivos y mis metas, eh, revisé mi línea de vida, la vida en semanas. Y me di cuenta que... Mmm, Um, habían cosas que no me gustaban, como tal No sé si lo he comentado acá, parece que sí lo he comentado, pero eh, no soy solo diseñador, también soy programador. Y era en ese entonces, en 2009-2010, era un perfil bastante raro de encontrar. Lo que me hizo obtener mejores pegas fue bastante sencillo, como que de alguna u otra forma crecí bastante rápido y fue súper bueno. Pero como desde el 2012 hasta abril habían dos cosas que no habían cambiado, tenía ganando lo mismo y lo otro en cada empresa que llegaba estaba en el mismo puesto y eso no eso no es inherentemente malo uno va creciendo con el tiempo va creciendo va cambiando va viviendo experiencia y eso también se eh, reproduce como en un activo para la empresa que uno trabaja lo que llevó a darme cuenta de dos cosas una tenía que ser más consciente con mi dinero porque era eso era un es una cifra finita que se mantiene en el tiempo y lo otro es que uno empieza a tener eh, nuevos objetivos y nuevas eh, no sé, motivaciones y... Básicamente, uno quiere crecer. Así fue como en la vega anterior presenté varios proyectos donde yo eh, tomaba más responsabilidades, me hacía cargo de más cosas en espera de una recompensa y retribución. Lo cual lamentablemente nunca cuajó, nunca llegó a llevarse a cabo, nunca tomó forma. tomé dos decisiones y una ser muy pero muy muy consciente con el dinero y lo otro era abrirme a nuevas posibilidades y tuve la suerte que las cosas se dieron en verdad no simplemente por haber hecho esta vida en semanas y, y levantar mis objetivos y mis metas que logré esto, no, no, la cosa no es mágica, esto en verdad costó tiempo y esto esta motivación la tenía como desde el año pasado a mediados del año pasado como que querer eh, dar un paso más adelante y las cosas se dieron y eh, repito tuve mucha mucha suerte y llegué a Walmart. por lo cual ahora les quiero dar un tour por mi nueva pega vamos, ah, sí, haciendo eh. lo primero, todo esto es la fábrica digital. Aquí está toda la gente de la web. Mi bomba. El mejor equipo. No. El mejor equipo. Funciona. Esta es la, la mesa de los servicios. Esta es la mesa de la app. No es necesario Aquí está Estrategia. Y UX. ¿A yo? Aquí está la gente en eh, la máquina de café. Tienen la aplicación. Aquí tú pones Pagar y después se elige acá. Y te sale Aquí hay hasta lugares como para... Conversar, juntarse, leer el diario Estos sectores me gustan a mí. Es básicamente para tener stand-up Reuniones de pie sí. Y puedes proyectar aquí, aquí Perfecto, Perfecto. <risa> Otra área de descanso No puedes preguntarme cosas Sí, ¿qué sí. haces tú aquí en Soy la líder de la... Además, una galilectadora sí. Lilamartin.ar ¿En Instagram? Eso, en Instagram Bajar el link en la descripción Hacen una sí. muy bonita... Y los ya también puedes dormir, como Leila. Y aquí está eh, María Dolores, la que nos recibe todos los días. Está en la zona de juego lúdica. Aquí hay unas mesas de ping-pong, hay un tacatacas. es más zona de descanso por allá. He una muy pero mal ejecutada Pero cuando funciona. Eh, puedes jugar Mario Kart, puedes jugar los típicos arcades de los 80 Metal Slug Este particular no funciona, pero ¿Hay en, los, en todos los pisos las mismas como, prestaciones eh, Juegos, ping-pong, taca-taca y mucha luz Yo acá hago lo mismo que en ella, pero por la parte web bueno. Por eso nos vestimos igual Por eso nos vestimos más, somos el equipo digital. El equipo Falta revisar las para pensar en lo que sí ¿Ya? Oye, como que he dicho, hecho hartas cosas, pensaste calera. <risa> y bueno, ese fue el tour de mi nueva pega, en la cual ya llevo como un mes y medio. Puedo decir que tuve mucha suerte, mucha suerte y nos no, estamos super bien. Hay mucha pega pero nos estamos super bien, que eso es súper importante. Esto sería el vlog 370, si es que no me equivoco. Eso fue el cambio de pega, eso fue las motivaciones de por quién he cambiado de pega. y. Y aquí dejamos los 770. que recuerdo que es el 770. Pero no me acuerdo, porque hace tiempo y no saco el. Así que eso. Bueno, adiós. Limpia, por favor. ¿Tú? <risa> sí, yo me voy a hacer. <risa> ¿Qué decís, ¿qué te contratado. contratado. No sé. Bienvenido, a vos.